Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el vínculo entre el guano de murciélago y unos cogollos sabrosos. Almudena, desde Cáceres, nos ha preguntado por el guano de murciélago. Quiere saber si el guano es una buena opción para el cultivo orgánico, qué es el guano y si es bueno para la marihuana. Almudena, el guano es un abono 100% natural que proviene de las cuevas donde habitan los murciélagos y se acumulan sus excrementos convertidos en abono durante siglos. El guano contiene nitrógeno, fósforo y potasio de origen orgánico. El nitrógeno proporciona un crecimiento rápido y verde. El fósforo ayuda con la raíz y el desarrollo de las flores, mientras que el potasio potencia unos tallos y unas ramas fuertes. También contiene microelementos como calcio, magnesio, azufre, hierro o sodio aminoácidos, ácidos húmicos, polisacáridos y microorganismos que posibilitan un desarrollo sano del cultivo. En el guano encontramos una gran microflora de hongos y bacterias que juegan un papel muy importante en el suelo y la nutrición de las plantas sin afectar a nuestra salud. Limpia el suelo de hongos, controla las infestaciones de nematodos y aporta microorganismos que protegen las raíces. Sirve para recuperar suelos en los que se ha practicado una agricultura con químicos. El guano proporciona y aumenta la disponibilidad de nutrientes durante casi todo el ciclo de la planta, controla la asimilación de fósforo y es un regulador de pH. Con el guano podremos obtener un aumento de la producción y, según la opinión de muchos expertos, también mejora el sabor del producto final, ya que no deja aromas y aumenta los de la planta. Almudena, espero haberte dado algo más de información sobre este superalimento para la marihuana. Cuando lo pruebes, nos cuentas cómo te ha ido, al igual que las demás personas que lo hayan hecho. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo. La elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad. La alimentación precisa para cada momento. La prevención contra plagas y contra carencias. O la estimulación floral para obtener los mejores resultados. Top Crop. Tus cosechas nunca llegaron tan pronto. Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero que os hayan sido de ayuda estos consejos sobre el guano y os ayuden a sacarle el mejor partido a vuestros cultivos orgánicos. Si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales o si queréis saber un poquito más sobre agricultura ecológica, podéis visitar mi canal, La Huerta de Iván. Salud y buenos humos.